¿Qué pasó Hanna? I was backwards. Hola gente, ¿qué tal? Yo soy la China Latina China China. y <ríe> bienvenidos a un nuevo video. Hanna, ya se sabe lo que yo digo. ¿Cuánto eres? China Latina. Ay, qué linda. Hemos amanecido no sé con un mejor. clima muy lindo. Mila está como loca y ahorita vamos a desayunar y en verdad está todo muy bonito ¡Mila! Yo está jugando venganza y se voy a despertar a él y ahora me toca asustarlo ¡Miren! ¡¿Qué?! ¡Estoy ¿Es él ahí? ¡Es Sally! ¡Es mommy. Ah. <risa> Mami. He like one. Ni siquiera la asustaste. Sí. Yo es muy bueno, no lo quieres asustar. Yo estoy aprendiendo con Hanna. Estamos contando los números con Hanna. ¿Cómo se dice? Hermosa. Beautiful. Ajá. Uh -huh. Eso, así. Hermosa. He's es que a... Hanna está hermosa hoy. Entonces dije, es que Hanna, estás hermosa. No wonder Nos vamos a lavar los dientes. Cara se está lavando los dientes y ha probado una pasta que es no es picante pero es esta de acá que es bien fuerte y luego la mezclo con esta porque era muy fuerte y dice que está más o menos así que linda y ahorita estamos saliendo pero tienen que ver esto miren es usando la carterita que le compramos de Perú hace años y le queda súper lindo me encanta Hannah estaba viendo el maquillaje que tenía, estaba investigando así como yo, igualito. Y Hannah trajo su diccionario de inglés a español. Muéstralo. Es un diccionario súper chulo. Para chiquito. que pueda hablar en español. Ajá, para que pueda hablar en español con ustedes. Bueno. Ahí está, miren. Ding <risa> dong, oh, sorry. English, Spanish. Eso este lo compré también en Perú. Para aprender Ya llegamos a la tienda y llevo aquí haciendo travesuras. Amor, ¿qué haces? Y luego sí. mirando como que qué estás haciendo. Aquí estamos probando unos asientos. ¿Está cómodo? Ya. ¿Está rico? Es un asiento de masajes miren qué lindo oh, esta es para me encanta adulto, esta es para niños. y se siente muy bien por eso pagamos en el centro oh, comercial mira, 3 dólares y aquí está prendido ¿tú <risa> el con no sé qué está haciendo Hannah ahí no lo malogres ah ¿eh? oh cuando es red que es el calor ah okay okay you need to press the heat button you see that big one yeah. the big one oh this one oh you look very comfy <laughs> Ay, embarazo no necesitaba porque me estaba doliendo la espalda Es que, ok, ayer vino la pelea Me quedé dormida en el sofá Entonces estaba como Medio así, me achueca y me da la espalda Pero la pelea estuvo interesante, solo que a las 2 de la mañana Ya era hora de dormir Embarra, estoy de enamorada del estilo de Hannah. Miren, tiene su trencita que está hermosa Su vesto de Perú Sus botitas, o sea, está preciosa esta chica <risa> Oh, más rezos escuchando toda mi vida. ¡Vamos! Estamos buscando a los papás que no los encontramos. Hanna está como que... ¡Hay que buscar a mis papás! Y le digo, ya, hay que buscarle. Luego vemos un juego y nos distraemos. Y le digo, hay que buscar a los papás. Hay que buscarlos. Y vemos un juego nos distraemos nos, cansados, no nos again. Okay. Sí. ya los encontramos y ellos ni siquiera nos dijeron ¿dónde han estado? Nah, ellos como que, ah Cle, ven por acá nosotros sí, preocupados, sí, sí, buscátelos sí, sí, sí. ahora estamos caminando, paseando y en verdad hace tiempo que no veo tanta gente caminando es que es como un shopping center Hanna, ¿dónde estamos yendo ahora? a una tienda de, un... de animales de animales ajá, a una tienda de animales ahí vamos a ir okay. miren lo que encontré ¿Dónde es? ¿Dónde cuando vez que te tocas la piel, él solo te mira ¿Sí? Mira, es tan hermoso Oye, están adoptando gatitos Hay un montón What? ¡Oh! Uh, oh ¡Wow! qué ¡Wow! ¡Aww! hermoso! Ok, creo que mi mano no debió entrar tanto, pero... <laughs> Entró... ¡Ja, <laughs> miren esta cosita tan oh. linda! ¡Aww! Pero tal vez lo puedes preguntar... <laughs> so, <cute. laughs> so sweet yeah, yeah. Oh. <laughs> <laughs> <He's trying>. Hanna está gozando y con los gatitos. Que son demasiado no lindos. Hacer... Ahora, ¿dónde hemos venido, Hanna? En español, pues. La del Suante. Ajá. Vamos. De los chinos. Sí, de los chinos, todo. Hemos venido a un restaurante donde hace dos años, cuando yo vine a visitar a Kanga, al amigo Gio este, y él está trabajando, su familia me trajo, entonces me acuerdo de este lugar tiene tanto significado porque fue lindo venir con toda su familia Bueno, él y no ha venido, pero el resto de la familia sí Aquí no sonaba como una mesa porque este lugar está repleto, así de repleto Demasiado rico todo Ok, miren lo que he cogido Son dumplings Esto para mí parece siumai, no sé qué va a hacer. Acá tengo, tengo champiñones Acá tengo un poquito de te pollo teriyaki Y aquí tengo camarones ¿También es? ¿También es? Este es Y espero no llenarme porque ahora quiero comerme todo lo que haya Después les voy a mostrar, pero es que va ¡Oh, a ser rico Ok, les voy a hacer un tour solamente para antojarlos Y <coughs> empezamos por aquí Tiene la sección de sopas Aquí tenemos potatoes Fideos, arroz, pollo. Para los que no les gusta el comer chino, chifa, chino, que se dicen acá, yo. Para los que no les gusta comer chifa pero venido con familiares, acá tenemos pizza. Más comida china por aquí. Ahí está o oh, su madre. <risa> Miren esto: champiñones. Que todo está rico. Y por acá está la parte de frituras. papas fritas allá. Para los niños, obviamente Hannah está comiendo papas fritas. Después tenemos la sección de frutas. Y por aquí los postres que después voy a atacar. Ahí está. Acabo de ver que también hay helado y justo quería helado. Ay, en verdad estoy en mi gloria ahorita. Yo justo no sé de qué va a venir. El papá y yo nos sorprendió en verdad. Pero estaba craving, así antojadísima de todo lo que hay acá. Voy a seguir comiendo, amigos. Listo, ahora vienen... El plato de ceviche, ¿de no, qué estoy hablando? De makis o sushi y he, he puesto uno de cada sabor para, bueno, acá puse los iguales. Pero uno acaba de sabor para no sufrir si es que no me gusta antes de comérmelo. Bueno, les cuento que comí todo. Y estaban ricos, todos me gustaron. De hecho que hubieron unos que me gustaron más que otros. Ya me llené. Pero voy a ir por el postre porque. Uy, yo estaba feliz atacando acá. Si les mostrar el platón, no les muestro porque. Es un desastre. Pero él está disfrutando mucho. ¡Tarán! Y este es el postre. ¿Vamos por acá? Es helado con frutas y no, y pudín de chocolate encima, en verdad se ve rico. Y ahí estoy yo atrás apurándome. Nos dieron la galletita de la fortuna y allí yo, bueno, de fortuna no tiene mucho, no, no sé. A Gio lo sé. hay yo le tocó uno que dice, el amor es la cosa más valorada. No, el amor es lo más importante en la vida. Valioso, no valorada. Ah, estoy repleta. todos son muy I Ay, open it ¿Quieres más? Tengo mis lentes sucias de la cara De todo lo que has comido, amor. No. Y el niño ¿Cómo se hizo los profes? No sé. ¿Le podemos hacer una foto? Por comer todo esto se ensuciaron bien. ¿Qué le dices No, Así No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, second fortune punto con talent. <laughs> ah no es acá you accumulate property oye estoy leyendo you, you accumulate property use it wisely Ah. Makes sense. dice que yo acumulo Why does it takes time to recognize talent The singing is mine <laughs> bueno gente eso ha sido todo por hoy esperamos que les haya gustado si que si fue <laughs> denle like y ya conmigo será Hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao!